Buenos días, hoy es 25 de noviembre del año 2022, esto es un, un entrenamiento, básicamente entrenamiento, no tiene nada que ver con asuntos legales, estamos haciendo un entrenamiento personal, estamos grabándolo para usos de nosotros simplemente, ok? Bueno, comencemos entonces. Están viendo aquí, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, entonces esta es la primera parte del formulario, la parte del peticionario en este caso el peticionario en este caso se constituye la empresa la persona que va a hacer la petición vamos a usar para estos fines la misma empresa que usted nos acaba de enviar que se llama eh, Jiménez Framing, esa es la empresa ¿verdad? así es pero la, la persona que va a contratar se llama Mariel Morín Tristén. Es correcto. Esa es la persona, exactamente. Sí. Dice aquí la primera opción de que si tú eres un individuo que está sometiendo esta, esta petición y si tú eres una compañía o organización complete la parte número dos. En este caso estamos hablando de que es una empresa que va a hacer la petición. En este caso es María Morín. Ok. Esa es María Morín. Y es, el personal de ella es Christen. Compañía o organización. ¿Cómo se llama la compañía? Jiménez Framing. Framing. Que es una compañía de construcción. ¿Es correcto? Jiménez Framing, LLC. Entonces, aquí la dirección de esa empresa. Ellos se encuentran en el 119. Vamos a usar otra dirección, ¿qué le parece? Ok. De, de Cristen. Este aquí en Kernen es el nombre. Eh, a quien, donde va a recibir la carta, nombre de quien se recibe la carta, y en este caso de Cristín Mariel ok, entonces la dirección vamos a usar una dirección eh, ficticia vamos a usar por ejemplo eh, 601 pues 138 apartamento 2 2H, por ejemplo, en la ciudad uh -huh. de Brown, en el estado de New York, el CITCO 129, para que no guarde relación con ninguna dirección en específico. Okay. Entonces... 601 West, apartamento 2H. En el Bronx, New York, 129. En este caso, dice provincia, eh, no pertenece a ninguna provincia porque no hay una provincia, sino un con que es lo general. ¿no? Recuerda, este formulario es el eh, formulario que se usa prácticamente para todas las visas de trabajo, para todas las visas que son de no inmigrante no tiene nada que ver con las visas de trabajo de inmigrante sino de no inmigrante okay. para las visas de inmigrante se utiliza el formulario I-140 entonces el teléfono 646-492-2072 el móvil, vamos a poner el mismo móvil. Estoy poniendo mi propio teléfono, ¿ok? 492-2072. Y el email, por ejemplo, Robert. Eh, vamos a poner eh, immigration .service expert ¿Así es, prof? Hello, ¿me escucha? Immigration, falta la N, pero... Porque es a modo de prueba. Sí, eh, el, ese número federal, el FEIN, ese número lo da el IRS Y es un número que tiene que ver con la constitución de la empresa. Eh, el FEIN number regularmente es de seis dígitos: seis, siete, depende del número que el IADES le, le otorgue. Es como un número de identificación de la empresa. Es el FEIN. Y todas las empresas constituidas. Que... Sí, ese número es un número federal que otorga el IRS y las empresas los tienen. Todas las empresas constituidas la empresa tienen ese número. Identification number? Sí, ese es el número de la, de la empresa, exactamente. Entonces aquí, aquí se pone el número federal de la empresa o en caso de que la persona no tenga el, el número federal, entonces tendrá lo que es un IT number, que es el número okay. que lo, lo sustituye. Sustituye lo que es el número federal. Es una persona, por ejemplo, que no tenga documentos legales en los Estados Unidos y saque un número de Haití. O tiene un número social. Entonces, uno de los okay. dos. O puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a poner que okay. tiene el número federal. ¿Cómo? Bueno, eh, aquí... Si tiene el... social... 46, John 76, 180, 13. Ok. Sí, pero no es bueno poner el número directamente, usted ve. Ok. Sí, pero ese número, eh, una persona puede tener, tiene, tiene su social también, usted ve. ¿Perdón? Que la empresa puede tener, tiene su número federal y también puede ser el número de social que tenga asignado a la empresa uno de dos okay. es decir con uno de los dos números que usted va a, a procesar o lo procesa con el, con el número federal o lo procesa con el socio o con okay. este número de aquí que es un número que otorga eh, la IARES con número de identificación cuando una persona no tiene documentos eh, por ejemplo no tiene socio no, no tiene tampoco el eh, número de empresa ok ok entonces, en la segunda parte, dice request no immigrant classification. ¿Cuál es la clasificación que usted va a, a poner en este caso? Para el empleado. Es H2B. Entonces, H2B. Y aquí le dice qué es lo que usted quiere hacer con esa persona. Usted quiere que esa persona sea un new employment, que esa persona eh, continúe trabajando, pero sin que les, se le cambie nada, con la misma aplicación que se le haga cambio en la aplicación que ya fue aprobada. New Concurrent Employment es cuando usted, por ejemplo, está empleado y quiere que esa persona continúe con, la, con, con el trabajo de manera continua. Cambiar de empleador o hacerle una enmienda a la petición. En este caso es una nueva, ¿verdad? Sí, es nuevo. Ok. Si hay un número de aplicación, pues se pone aquí en este caso. Si no existe, no hay. No existe. Pero en el caso de que esa persona ya usted le haya hecho una petición anterior, entonces aquí iría el número. El número, ok. Re recuerde que en este caso, esa aplicación se utiliza para varias clasificaciones de trabajo. Puede ser nuevo, puede ser uno que ya exista. En caso de que exista el, el empleado, pues entonces se le pone el número que ya existía. Ok, eso es cuando pre, eh, va a hacer lo que es un. Usted va a cambiar de, de, de, de. La persona va a seguir trabajando con usted en la empresa. Pero ya tenía una petición previa. Entonces ahí se pone el número de la petición anterior. Ok. Entonces aquí dice aquí. Eh, Qué acción usted desea tomar. Dice que notificar a la oficina. Nombrarle para cada beneficiario puede tener una visa o sea admitido. Okay. Dice aquí la E1, E2, E3, H1B1, Chile, Singapur, o la TN, visa. dice aquí, esa, dice la próxima, opción dice cambio de estatus o extender la estadía de esa persona. Entender okay. la estadía de cada beneficiario. Okay. Dice la o amendar la petición y extender el estatus o cambiar de estatus. Dice total número de workers que tú estás pidiendo en esta petición. Entonces aquí ¿Cuántos peticionarios? Por ejemplo, cinco. Y aquí selecciona la parte A. Okay. Dice aquí, si es un grupo de entretenimiento, entonces viene esta parte. Un grupo de entretenimiento vendría siendo con, eh, un grupo de, de músicos. Músicos. Decirle okay. algo? Sí. Sí. Por ejemplo, si quiere traer unos músicos a los Estados Unidos, pues tiene que llenar esa parte que está ahí. En el caso de la que usted anda buscando, eso no se tiene que llenar. Ok. Entonces la parte 3 queda vacía. Eso se pone None, non, sí. No, ok. Sí. Ok. Entonces aquí eh, de, de, de, mire bien que en la parte de arriba dice Beneficiar Information, pero hay otra parte que también dice Beneficiar Information. En esta casa, en esta parte de abajo sí se utiliza la, la, al beneficiario al cual usted le está haciendo la petición. Ok, entonces... El Registration Number... ¿Cómo? Ajá. O sea, en donde dice músico Bueno, donde ¿En dice... Mí? Arriba. Aquí. Esta parte es, para, un... es para un grupo. No, no tiene que ser músico. Yo estoy poniendo una comparación ¿Puede para ser que, artistas para o cualquier cosa, ¿no? Ok. Sí, oh, eso que queda Sandu. en blanco totalmente. Ok. No, la, la tercera parte, esta no. Esa sí de ahí, la primera. Parte 3, la primera, queda en blanco. Ok. Pero esta no queda en blanco. Aquí dice Alien Registration Number. Como okay. la persona no tiene estatus legal en los Estados Unidos, eso sí que se puede poner cero o se deja en blanco. Ok. Eh, el país de nacimiento de la persona, Honduras. La provincia, eh, ¿qué provincia le ponemos? Tegucigalpa. Y Honduras, el país donde vive. Okay. Dice aquí, si el beneficiario se encuentra en los Estados Unidos, complete lo siguiente. Esto es para aquellas personas que ya tienen un visado y han entrado los Estados Unidos con un I-94 si entran con un I-94 pues esa parte se llena, en el caso suyo eh, esa persona no aplica porque no está en los Estados Unidos no ok, si, en, si estuviera dentro y se le estuviera haciendo una visa de trabajo pues ahí se llena esa parte okay. porque ya no hay que buscarle la visa ya la persona tiene un visado ok el I-94 se buscaría en en la página del CBP que dice E-94. Así mismo dice. Okay. Dice co, en la dirección de los Estados Unidos donde se encuentra la persona. Dice ahí, no incluya un P.O. Boss. El P.O. Boss es prácticamente la... Cuando la persona no tiene direcciones fijas, en los Estados Unidos okay. tienden a usar lo que es un número Pio Boss para que le lleguen las cartas y recibir las cartas. En este y caso se no aplica en Eso es donde se... ¿Cómo? En este caso no aplica a ninguno porque todos los trabajadores están en México. Ok, México. Ok, México. Entonces, okay. dice aquí, tipo de oficina, donde se va a procesar la información? En un consulado, dice pre-flight inspection o en un puerto de entrada. En este caso, es vía el consulado. Ok. Entonces, la, ofici la oficina eh, pusimos Honduras. Pudimos usar México, no sé cuál usted decide usar. Vamos a seguir con Honduras, ¿no? ahí sí, no, no que la, el, eso, se que eso se encuentra en Guzigalpa eh, y en Honduras donde se encuentra la la, la la oficina. La dirección, vamos a poner, ¿cómo le ponemos? Oficina del Consulado en Honduras. La ciudad de la, ya eso tiene que ver todo con con la dirección eh, del consulado. Exactamente. No sé si entiendo okay. bien. Okay. Dice aquí. Dice cada participante tiene un pasaporte válido. Si dice que sí, ok. Pero si dice que no, entonces dice que vaya a la parte 9 y, y haga una explicación de por qué la persona no tiene un pasaporte Okay. Y en definitiva no va a poder viajar porque no lo van a dejar montar en un avión. Claro. Pero si se encuentra en, en Estados Unidos y entró con, con un I-94 y el pasaporte a esa persona se le perdió. pueda que no tenga un pasaporte, entonces se puede escribir ahí. Ok. En la parte 9, dice que vuela a la 9. Dice. Proceso, eh, proceso de información, continu, continuación, dice aquí. ¿Estás tú enviando eh, otra petición junta con esta petición? Si es que no. sí, que le explique cuántas peticiones. Si es que no, entonces no. Dice aquí. Are un filling application for... Para reemplazar tu formulario I-94 con... con para tenerlo como récord en esta petición, nota: dice aquí, si el beneficiario tiene un I-94 by CBP cuando fue admitido a los Estados Unidos o por o by por decir que entró por, por mal eh, mm -hmm. que entra en esta aplicación para que lo pueda imprimir. Entonces, aquí que, si es que sí que diga cuánto, eso ya si sí está dentro de los Estados Unidos, entonces no. Eh, ¿Está sometiendo esta petición con dependiente? Si es que sí, ¿cuántos dependientes? Vamos a poner que sí, vamos a poner que tres dependientes. Vamos a poner uno. Es decir, sí. la persona uh -huh. y otro más. Esa o sea, parte. En este caso, Por ejemplo, eh, aquí son 450 personas. Entonces pongo uno y 449. No, no, no. En ese caso, eh, recuerda que estamos trabajando para uno, dijimos que era uno en este caso, pero si usted tuviera eh, vamos a suponer 450 y cada uno de esas personas tuviera 5, entonces serían 2500 ok, entonces ahí se le, le pongo que no, o okay, que, bueno, es que ya no, no no me quedó muy claro no, esa o sea, parte es, eh, es... Roberto, ella ahí en la, en la parte que ella está confusa es con el asunto de los familiares. Porque aquí tú estás claro, está hablando, de los sí, sí, ahí dice. Ah, ok. Ajá, ahí dice, si está, si está ajá, eso es para los familiares. Si está pidiendo un, un dependiente, ese dependiente tiene hijos. Si tiene hijos, entonces usted tiene que poner cuántos dependientes van en la petición. Ah, ok, entonces no. Ok. Ok. Eso es para los dependientes, no para la persona. Ok. Dice, ¿ese, ese es el beneficio. Dígame. No, no. Ok. Dice aquí, ¿es alguno de los beneficiarios en esta petición está en un removal proceeding? Es decir, sí, si está en removal proceedings es porque está en los Estados Unidos. Entonces aplicaría uh -huh. para los que tienen INO 94 ¿Entiendes? Ok. Ok. Dice aquí en la parte de abajo, ya eso para cuando, si usted está haciendo lo que es una re... ¿Cómo sería la palabra, profe? Una reinscripción. Hello. Lo que pasa es que casi sí, no veo, a que que no veo ver, aquí. Mira, esto es por ejemplo, si. Sí. Oh, póngala la computadora grande, profe. Eh... Dice aquí eh, que se ha sometido una aplica otra aplicación para, para, para, algún otro beneficiario en esta, en esta petición. Javier eh, petición en esta petición, en este caso, si usted ha sometido anteriormente, una aplicación para una de esas personas que se encuentran ahí. En el caso que sí, pone que sí, y aquí la cantidad. En este caso es que no. Dice aquí, si tú escribiste aquí sí, explique la respuesta en la parte de abajo. tiene que explicar cuánto y cómo. Ok. Ok. Entonces, en esta parte aquí no hay que poner nada porque no, no hay nada. ¿Entendió esa parte ahí? Hello. Ok. Ok. Sí, no, sí Roberto, aquí, estoy aquí. Si tú sí. Ok. Dice aquí, si tú indicaste que te estás sometiendo una nueva petición en parte 2, si es que sí, entonces eh, responde la pregunta debajo. Si es que no, mire, si es aquí, te va a responder esas que están ahí. Si es que no, una simplemente pregunta. usted va a volar y va a venir aquí. Digo. Este... Nosotros vamos a mandar a la gente por grupos. O sea, el primer grupo es de 69 sí. y de ahí se van a hacer grupos de 100 y algo. Aquí aplicaría eso que se va a hacer en tres grupos o se manda primero uno y en la siguiente se pone que ya se hizo una y se va a mandar al siguiente grupo. O oh, sí, si usted mandó un grupo adelante, entonces tiene que indicar que sí que la hizo porque ya usted mandó un grupo. Ah, Ok ok, aunque la, y como la gente, pues el primero todavía... exactamente, la primera el primero que usted manda no va no va a decir que usted tiene eh, que usted ha sometido porque es el primero pero para el segundo grupo que usted envíe sí tiene que someter, sí tiene que poner ok, entonces ahí en el inciso 8 tendré yo que poner para el segundo sí y explicar el por qué Exactamente. Entonces, aquí dice sí, entonces tiene que responder a las dos preguntas que están aquí. Si es que no, simplemente coge y llena la nueve. Desde el 7, ¿no? Desde el 7 tendría que ponerlo. Sí. Es en el caso que eh, sea que usted haya sometido anteriormente para el grupo 2. Ok, perfecto. Por ejemplo, en este caso sería... ¿alguna vez usted ha sometido petición por algún beneficiario en esta petición? Petition eh, sí. ¿Hay algún beneficiario en esta petición a la cual usted le haya sometido una petición anterior? Por ejemplo, si usted le sometió de los 200 usted le sometió a 10, aquí te pondría el número 10 en este caso. Ok, perfecto. Ya. Yeah. que sí pondría el número, correcto. Okay. El número. Si es que no, pues simplemente no. Ok. Que sería en esta primera ocasión. Exacto. Exacto. Cuando es una primera ocasión, sí. se pone no. Ok. Dice: eh, si tú indicaste que te estás sometiendo una nueva petición en parte 2, si es que sí, entonces contesta estas dos preguntas que están aquí. Si es que no, simplemente llena la nueva. Es aquí. ¿Alguno de los beneficiarios en esta petición, el de y ok. Que si alguno de los beneficiarios en esta petición está volviendo al trabajo en los últimos siete años y si está regresando, no. si es que sí, vaya a la nueve. Si es que no, simplemente continúa la anterior. Ok. Entonces aquí sería no en la parte simplemente iríamos a la nueve. Dice okay. aquí, una por este beneficiario? ¿Alguna vez tú has sometido una aplicación por este beneficiario? Sí o no. no? En este caso, no, porque es nueva. Ok. Aquí, y yo estoy for a okay. que dice aquí, si tú estás sometiendo por un grupo de entretenimiento, eh, entonces, como es que no, simplemente no. ¿Por qué no? Dijimos que no. Ok. La idea tiene que ver con los grupos de entretenimiento. Dice aquí, eh, este beneficiario, okay. algún beneficiario en esta petición ha venido con una visa J1 o J2 o J1 y visitor. Si es que sí, eso es el caso. Recuerden que se puede dar el caso de que una persona que esté aplicando para un H2B esté, eh, haya venido con una visa J1. Entonces, ¿Son las de Prometidos o novios o algo no, así, no? La visa J1 tiene que ver con intercambio cultural y esas ah, cosas. Ah, cultural. Ah, ok. Sí, muy, recuerda que muchas personas pueden que hayan entrado. Y si okay. te dice aquí que si tú chequeaste que sí, entonces el provee el, el, que ha mantenido el estatus de J1 y como después decir que no haya violado las la previsiones de la visa J1 que son bien estrictas. Ok. Dice, attack the forma igual Daniel durante clasificación de worker, you are in Sí. El título del trabajo, en este caso, el título del trabajo es constru eh, eh, Construction sucede? Worker. qué sería lo que va a hacer la persona. Construction Worker. Construction. Un Construction Worker. Y aquí le Pide el ETA, que viene haciendo la certificación, el eh, preverly Way, prácticamente. La certificación okay. laboral que okay. ya está aprobada. Esta que tengo aquí. Y sí, bueno. la certificación laboral aprobada. ¿Es esta? Eh, ese no es el ETA, ese es el preverly Way o la certificación que usted tiene ahí. Ok. Y el número lo que Usted papá, me envió algo que es... No, Envíele una imagen. Envió, lo... Ajá, ¿es esa? ¿Es esta? Lo que Perdón. Usted me envió... No lo veo. ¿Es lo que usted me envió recientemente no es la certificación, es el Private Way lo que usted me envió. Ajá. Esto se supone que es ya el permiso, sí. ¿no? Del periodo laboral. No, no. no. Si ese que usted me envió... No, no. Si, si, es lo que usted me envió no es el no es la certificación. Ah, ok. La certificación no la tenemos. Para usted me envió el prevailing weight. Ajá. ¿Me que ¿Es qué? ¿Qué ver pero... si Usted tiene otra cosa. Pero, el, el prevailing weight es, es, es el que salario, para que para es el, es el salario. salario. Ah, ok. Ah, perfecto. Sí, ya, sí, ya, ya, ya. ya. Ok, entonces aquí en donde dice uh, IKLCA or ETA, case number, es la certificación de la empresa. Sí, eh, No, la certificación laboral. La certificación laboral. Y esa la puedo ver en la sí, plataforma. Porque, eh, sí, lo que pasa es eh, que para usted someter lo que es el déjeme buscar en la certificación de ¿no? un minuto. Ahí ya lo puedo mostrar. Mi señora, una preguntita, ¿es la primera vez que ustedes van a hacer este tipo de proceso? Sí, por sí. eso no sé manejar plataforma, ah, no sé... Si A mí me parece, me parece, según estoy viendo, que ella no tiene certificación laboral, es lo que No, me sí, parece. sí la tenemos, sí la tenemos. Así. Sí. Sí, ya okay. tenemos la certificación laboral, de hecho ya se pagó el MoneyGram, ya este, nos atoramos en el llamado de I-129 y en la plataforma, porque en la plataforma se supone que puedo cargar la información digital de todos los trabajadores, Uh -huh. Entonces, ¿ustedes y tienen el flag, Porque sí. esa es la el información flag. que el producto le está pidiendo precisamente. Sí, todo, todo eso ya lo tenemos y está cargado en la plataforma FLAG. Ok. Ok, déjame otra. No, déjenme ver que no me mandaron el código. Mira, no me, no me llegan los códigos de, del departamento de, de labor. Pero debe de entrar aquí a esta plataforma. Mire, déjeme mostrar. ¿Cómo se lo mostraría? Ok, déjeme mostrar. No me deja, pero usted va en el flat, que debe entrar al flat, la página del flat. Ok. okay. Ahorita, si quieres, terminamos con esto y abro la plataforma para poder verlo. Ok. Dice aquí, eh, dirección donde el beneficiario va a trabajar, si diferente from address en parte 1, sí. La dirección, por ejemplo, la dirección de arriba es la dirección de la empresa, ¿verdad? Ok. De la persona. Pero en la parte de abajo es la dirección donde el beneficiario va a posiblemente a trabajar. Si es diferente por la dirección nombrada en la parte 1. Es decir, si el área de trabajo es diferente a donde la persona eh, tiene designado como su dirección física. Ok. Si es, la misma, si es la misma dirección, pues simplemente se pone la misma dirección. Ok, sí, sí es la misma. Ok, entonces dijimos que es 601. 601 West, ¿qué pasó ahí? El pase. Ah, Mimo ah, apartamento 2H, Brown ah, New York. Ah, no, te metes en el video, la confundiste. Bro. Dice, y dice tú, tú estás incluyendo, oh, que, que, si, te, si te me está escribiendo en la computadora, dice aquí, si tú incluyes no. algún interés con esta petición, no. eso es en caso de que tenga, eh, ok, dice aquí, with el beneficiario o beneficiaria o outside en otra o another company or organización location sí. si el beneficiario puede trabajar en otra compañía o or organización o otra organización en este caso se supone que no no dice ¿es el beneficiario eh, exclusivamente trabajar para Nord Mariana no esta posición es full time. Posición si es full time son 40 horas en los Estados Unidos ¿verdad? de 35 a 40. Ok, sí, ok, sí. Dice si, ahí: si, si tú respondiste <coughs> el, el, el, <coughs> el, en el ítem 7, si aquí que no, entonces cuántas horas son? Entonces, esa se deja en blanco y se pasa a la número 9. El salario: cuánto es el salario. Este eh, esto, ¿no? lo cuánto en esta, no en esta el salario que sí, en, en, aquí, en... Eh, wow, por un salario altísimo. Eso fue lo que demandaron, lo que apareció en la plataforma. Es demonio. Pero está por encima del salario normal. Sí, mire, aquí dice para. Eh, PWD of H2B, working for the weeks, Prevention well, one determination web well request 23.22 por hora. Ok, dice aquí, all compens compensations, eso es, <coughs> si usted le va a dar otro tipo de compensación, más regularmente eso está en la certificación laboral, la compensación que usted le va a dar, por ejemplo, no. eh, que usted le va a dar dinero por el por el por el uso de, de tener que trasladarse de, del lugar de trabajo. Que usted le va a no, dar, por ejemplo, les... dinero para pagar la ayuda? ¿Cómo? Se les está dando hospedaje. Hospedaje. Entonces, eh, ¿cómo, cómo ponemos aquí? Vamos a ver, hospedaje. Sería. Eh, ¿Cómo sería hospedaje, en inglés? Housing, como si fuera house, pero terminado en ING. Así. Ok, él le va a proveer housing. ¿Qué más? Eh, nada más el housing. De housing. Está, dentro, está dentro de las instalaciones. O sea que no okay es necesario entonces la ahí. fecha... Ok, no necesita transporte. Aquí la fecha... Eh date de internet la fecha del empleo ¿de qué fecha a qué fecha? Del 20 de diciembre al 20 de junio. Entonces 12 20 2023 al no, 12, 20, 20 es del 22 al 2022 primero 2012 ¿No? 2022 Oh, sí, es que desde diciembre ahora 122022 al, al 07 julio, ¿verdad? Junio, junio 06 a 0620 20, 20, del 2023. 23. Tipo de negocio. Construcción. Construcción, yes. año que tiene establecido. Cinco años. Quince años. Cinco. Ok, ahí. Eh, dice ahí, número, eh, número de empleados en los Estados Unidos que tiene. Ah, ese dato si no lo tengo, tendré yo que pedir. Sí. Sí, el Gross Anual Income eso el Gross Anual Income eh, cuánto la persona cuánto esa empresa hizo de tax en el año por ejemplo la empresa llenó tax con 800 mil dólares un número vamos a decir ¿verdad? 800 mil pero esa empresa reportó pérdida eh, no sería pérdida no sería la palabra esa empresa reportó eh, gastos por aproximadamente 375 mil. Eso tiene que ver con, con los pagos de luz, pagos de empleado, transporte, gasolina, lavado de los vehículos, mantenimiento de la casa. Todos los gastos que tuvo la empresa se van a reflejar uh -huh. en los tases, en los tases de, la, de, de la compañía. Vamos a poner que gastó 450 mil gastó perdón 450 mil, entonces le quedan de neto 350 mil. Eso es el, el neto anual INCO de esa empresa. Ok. Ok, dice aquí certificación, regal de la tecnología, técnica, data, foreign person, DNRT. Esta sesión, dice ahí, esta sesión de formulario es requerida solo para, escuche bien, H1B, H1B1. Para Chile, Singapur, la L1-01A, que en este caso no se requiere nada de eso que esté ahí. En la parte 6. Ok. Son para tipo de visado específico. Eso Entonces queda aquí en la parte 7 dice... ¿Cómo? Sí, se queda limpio. porque Eso tiene que ver específicamente con un tipo de visado que es especial para cierto país. Ok. El formulario, el I-129, es específico para todos los visados de no inmigrantes. No inmigrantes, no son visados que llevan a residencia, son visas de no inmigrante Y se utiliza okay. para toda y cada una de las peticiones. Todas. Ok. Dice ahí nombre y título de la persona que firma. La persona que firma en este caso es. Maureen. Marie Mari Morín Cristin. Mari Cristín. Eh, no, Cristin Cristin moren Morín Marie Cristín. Eh, sí, Morín. ¿Cómo es que se escribe? Yo María Morín. Profe, algo que agregar. Te escucho, Roberto. ¿Profe? Digo yo algo que agregar. Eh, no, no, no. Este, y te podría comentar eh a medida que tú vas pasando de una página a otra, es bueno decirle, aunque ahí se ve obviamente de qué página a qué página se va, mire, estamos en la parte tal de la página tal. Vamos ahora a la página número 6 o vamos a la página número 7. En okay. tal punto, es bueno puntualizar. Ok, para aquí, que así en esta parte. parte. Okay, en esta parte aquí dice Signature Update. Esa es la firma de Christine Marie que va ahí. Y aquí va la fecha. La fecha okay. en este caso vamos, es hoy, 11 25 20 22. El teléfono 646 492 2072 Y aquí el email address de esa persona. Pusimos okay. el, ¿Cómo fue que pusimos el email? Migrations. Immigration.services. Oh, sí, immigration. Sí. Recordándole que esto es un entrenamiento personal, eh, no constituye esto una un consejo ni puede ser duplicado. ¿Verdad que sí, profe? Así es. Esto es para uso exclusivo de... ¿De quién? Dice aquí de uso exclusivo de Immigration Service Expert, de Isauro Usavisa y Roberto Cruz. Sí, para Entonces, observe. Intento. Sí, observe aquí, dice aquí nombre del preparador, nombre de la persona que está preparando esta petición. No tiene nada que ver esto con la persona que está pidiendo. Esta es la persona. En el caso, en el caso suyo, uh -huh. entonces serían los datos suyos personales que van ahí. Entonces vamos a okay. poner los datos de nosotros como estamos haciendo ahora mismo. Por ejemplo, Cruz, Reynoso, Roberto, que soy yo. Si pertenece a una organización, Prepared Business or Organization, age, en este caso sería Immigration, Service esto, porque es una organización. Pero en el caso de que no sea nadie, pues simplemente se deja en blanco. Se deja okay. así. Entonces, aquí se pone la dirección física donde vive la persona que está preparando. El 1208, 08 eh, 11-15. Franklin. Eh, no, 11-15 de Boston Road. Bueno. 1250, Franklin Avenue, apartamentos eh, 77, en el Bronx, la ciudad de New York. El zip code, 10457. Como no pertenece a ninguna provincia, eso se deja blanco. Mayormente la provincia se usa para los países fuera de aquí de los Estados Unidos. Y el postal no, code. Aquí se usan los zip codes. El country United States. Si sí, puede ser cualquier persona en cualquier país que esté llenando la aplicación, no tiene que vivir aquí internamente. Eh, el correo mío personal, que en el caso es que es Aquí va la firma del preparador. Aquí va la firma de la persona que preparó la aplicación que en este caso fui yo. Dice aquí, parte 9, información adicional acerca del de peticionario for no Immigrant Worker. Aquí hay cualquier información adicional, se pone ahí. Como la persona no tiene a nombre, se deja vacío. Pero si usted quiere llenar, por ejemplo, una, algo de, de, alguna, de alguna parte del formulario, agregar información adicional, aquí está la opción. Por ejemplo, mire, esa es parte 5, ítem 4, y se pondría aquí, en esta parte aquí abajo. El número okay. de la página, página 4, parte 5, ítem 3. Entonces aquí usted escribe lo que necesita escribir. Explicación. Esa parte del fórmula. Se encuentra. En la página 5. Parte 5. En la parte 4. La página 5. Sí. La no, página 4. Okay. Parte 5 ítem número 3, lo que usted vaya a escribir pertenece a esa parte ahí. Okay. Continuamos, mire la, la página 8, dice aquí, la página dice, E1, E2, esas son visas de negocios. La E1, E2, significa que eso no okay. clasifica para la parte suya. ¿Persona cargador, por favor? Ok, entonces eso queda vacío. Sí, eso no se llena. Eso es para específicamente para la E1 y E2. Y la visa E1 y E2 son algunos países que clasifican para ese visado. No todos los países okay. clasifican para ese visado. Por ejemplo, la República Dominicana para ese visado queda, eh, queda aislada. No, no, no, no, no, no, no participa. Ok. Todo eso queda vacío, mire. Eso es visa ahí, inversión. Pasamos, ahí pasamos la página número 9, Roberto, la página número 9 y 10? 10. Okay. Sí, 9 y 10. Exacto. Eso queda vacío, ¿no? Exacto. Sí. Dice aquí, entonces, H classification Suprometáforo, y 129. Ya ahí está nosotros, en la parte de nosotros ok Roberto entonces aquí, la página, de disculpa Roberto, Roberto disculpa la página nue, eh, 9 y 10 quedaron vacías eh, porque no se correspondían la número 11 Roberto la pasamos también verdad que no, hay, no es necesario llenar nada ni la 12, sí. ahora estamos en la 13 Ah, o sea, 9, 10. La página es la siguiente página. 11 sí. y 12. Exactamente. Ahora estamos en la 13. Continúa okay. Roberto ahí en la Perfect. 13, por favor. Ok, entonces aquí estamos en nombre del peticionario. En este caso es Mary, eh, perdón, Kristen. Eh, Mary, Kristen Mary. Dice aquí... Nombre del beneficiario. Eso sí es para una sola persona. Pero si es para un grupo de 40, entonces aquí ponemos 40 y en la parte de abajo detallamos el nombre de esa persona. Ok. Ahí, en este caso, por ejemplo, estoy viendo que los recuadros son ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se hace un anexo exactamente, muy buena la pregunta en el caso de que no dé pues entonces se hace un anexo igual como el que yo hice anteriormente y lo lleno arriba en alguna de las páginas de arriba o va a ser más abajo no, no, en la parte de abajo en la parte de abajo como un anexo okay. o sea aquí por ejemplo Pero lleno todos lo, los no, no, okay. en ese caso usted va a poner página 3 por ejemplo, no, no, página 12 ¿verdad? No, página, página 13, 13, ítem ajá. 3. Ajá, pone página 13. Así, mira, te pone página 13, ítem número, número 3. Ah, y entonces lo llena todo. Ok. Ent, ¿Entendió ahí? O sea, aquí pongo página 13, ítem número 3. Y hago un anexo este con no, la relación el... de... exactamente Exactamente, oh. al anexo cuando usted lo va a agregar. Aquí van okay. los nombres, en este caso sería, por ejemplo, Isauro Sánchez. Y aquí desde hasta el periodo que la persona va a trabajar, usted me dijo que es el 12-20... El 20 de diciembre. Ajá. 20. 12-20... 2022 hasta el 0620. Ajá al 06 2023. Exacto. Entonces aquí, Ani Sánchez, del 1220, 2022 al 0620, 2023. Ok y ahí pone listado dice aquí clasificación del visado selecciona solo uno dice aquí h1b es para visas especiales h1b para chile y singapur h1b1 para chile y singapur así que solamente ellos aplican para ese proceso el h1b3 es para modelos y personas con otras habilidades h2a para agricultura y h2b no, agricultura, que es la que usted está seleccionando. Pues sería la F. Okay. La opción F. Exactamente. Sí, Dice es. aquí, eso queda le va. ¿Cómo No, decía eso mismo, la opción es F. Que esta parte aquí, aquí queda blanco. blanco. En la parte 5, eso queda limpio, ahí no va nada, queda no. Dice aquí, si tú estás sometiendo una petición en beneficio de, de este país, Juan, bajo la ley 110-99. No, usted no la está aplicando. Mm -hmm. Dice, a of employer que fue beneficiario previamente, pero eso tiene que ver todo con Juan. Eh, dice aquí, eh, ¿algún beneficiario en esta petición tiene gan e interés de ganancia en alguna organización como que lo está pidiendo? Si es que sí, usted va a explicar, ¿cómo se supone que la persona tiene inversiones en esa compañía, y usted lo está pidiendo, va uh -huh. un viviendo en su uh -huh. mayoría, en este caso es que no, pero si fuera que sí, se aplica. Okay. Dice aquí, complete esta sección, si se está aplicando para la 1H1B, que no es el caso, dice aquí, statement for H1B, H1B1, eso tiene que ver todo con la H1B1, eso queda limpio, eso queda vacío. O sea, de la página 14, la 14, es para HB1, ok. H, no, H1B1. H1B, H1B1. H1B. b h 1 Correcto. Pasamos a la página 15. Y aquí Ajá. te pregunta: el empleo que tú estás ofertando es seasonal, que tiene que ver por temporada. Dice PICLO, es decir, que se presentó un momento que se necesitaba como si fuera de urgencia. Intermitente, dice que solo one time occurrence, ese, eso es casi imposible que un empleo solamente ocurra una sola vez. Vamos a suponer que se anuncia en tormenta de nieve eh, permanente durante cinco meses y eso no más va a ocurrir este año y esas personas lo necesitan con urgencia. Eh, okay, Impredecible, no periódico ¿no? o recurrente. Seasonal, sí, señor. Si es así, usted lo va a encontrar en la certificación laboral. Ok. Sí, en la certificación laboral, cuando usted le está llenando, le dice si es. Sí, señor, si. Que hay, en los papeles que usted tiene, ahí dice cómo es el empleo. A ver. Eso lo dice bueno hay una parte que lo dice también, en la determinación del salario en la determinación del salario, ok ok ajá, Stone Mason ajá. sí, ahí lo dije. ok entonces Por semana en la industria, sí es estacional. ¿Es eso, no? Sí. Bueno, es, no, título de la ocupación, no, perdón, me equivoqué. Eh, ocupación, en eh, tipo de ocupación, oportunidad de cobrar, construcción, salario, por hora, oh, OES, MEN. Industria, H2B, no aplica. Ajá, ajá, ajá, ajá. Alternativa, Cuarme, Robinson, determinación. Ah, caray, no lo dice. Déjeme que el fumar déjeme. A ver, déjeme checar. Residencia Capacitación general básica Caray, no viene Donde está el salario no viene Roberto, pero, pero de todas formas eh, Sí, de todas formas el proceso que ella está haciendo es un proceso de una visa temporal. Porque no es, una, no es un trabajo sí, sí. permanente, es temporal. Es seasonal. No, no, no. Eh, seasonal es que se da todos los años. Que es por temporada. Eh, lo que pasa es que aquí es Que son seasonal jobs. Lo que se pretende es que como son varias obras sean dos o tres grupos al año. Ahorita hay construcción para dos hoteles. Ok, entonces... Eh, ahí Ajá, sí, entonces ahí tiene sí, son es por temporada, tiempo. pero en la parte de abajo dice, dice temporary need. que si es, que es impredecible, si es periódico, es recurrente anualmente. En este caso sería recurrente anualmente. En el caso okay. suyo particular. Sí, en, okay. en ese caso así es. Se eh, ve, sí son es por temporada y recurrente anualmente, que lo va a requerir anualmente. Ok. Se parece la palabra periódico, periódico, es decir, periódico, se vendría haciendo algo periódico, pero en este caso no. Ok. Dice aquí, explique la necesidad temporaria que usted tiene del empleado. Roberto, quita, haga parte, disculpa, Roberto, quita la parte de sí sonado. Quítale, dale un clic, exacto, para que le quede claro a ella que es esta, en ese caso específico de ella. O sea, el... Oh, employer... No, no, porque son las dos partes. Recuerde que aquí el, el, empleado, el empleado es temporario, es eh, por temporada, pero la necesidad de, de, de, de, del trabajo es recurrente anualmente. Van las dos seleccionadas en este caso. Exacto, tienes razón, Ok. Entonces aquí explain your temporary need for work. Hello, dígame. No, no, no, sí, correcto. Aquí dice explain your temporary need. Ese ese explain que dice ahí, usted lo va a encontrar también en el en, en salario. Si lo Entonces, llenaron ¿sale? en el prueba, en el, el ETA 9141, ahí está el temporal init. 47. ¿Dónde recibe? Ajá. Subcode, ocupación, título. No. ¿Qué dice exactamente cuál es la pregunta? Eh, ahí se debe de explicar cuál es la... la la necesidad que usted tiene de empleados temporales. your Temporary Need for the Worker's Service. Ah, ok. Es Entonces, ¿Cuál es sería la necesidad que usted tiene? Construction, construction, perdón, carpenters. Exactamente. Usted lo va a escribir ahí. Si necesita más espacio, usted lo va a poner. Ok. La explicación de la necesidad del empleado de los empleados, porque en este caso son varios, Los empleados. Entonces, en la próxima pregunta dice lista de países eh, de los cuales, lista de country of silence for H2O, H2O, que, que usted va a contratar, to print, to por ejemplo, si usted va a contratar a Isauro Sánchez, que dijimos que usted lo iba a contratar, en la parte de arriba, recuerda, aquí usted va a poner el país donde esa persona del país de la persona. En este caso, okay. Dominica República. Si te va a contar nada, a Annie Sánchez. Entonces, Annie Sánchez. ¿Y en este de Chile. caso eh, que va a ser, que es un grupo lleva un anexo, pongo pues igual que el anterior. Exactamente. Ok. Entonces ahí ¿qué pondría página número 15. ¿Apartado 4? Exactamente. Página 15, parte 4. Sí. Okay. Entonces, dice aquí, en la parte 5A, you must provide all request information for items 5A, y sí, por cada H2A o H2B, o H2B work que tú planeas contratar que no es de un contra, de un país que he designado participando bajo la ley. Ok, en ese caso es que si usted desea contratar a una persona de un país de los cuales no está aprobada las h 2 para ese país, significa que esa parte queda, eh, no hay que... No? Ir. Sí, porque es específica la pregunta. Miren, lean los profe lo que dice ahí. está aquí. Uh, usted debe proveer toda la información requerida de los ítems 5A a uh, 6 para cada trabajador H2P, en este caso que usted uh, que usted planea emplear quien no es. Es que veo poquito aquí, Roberto. No sé si es lo lento o okay. qué. Jewish from country, quien no es de una de un país que está designado como país participante de acuerdo a las leyes tal y tal. Oye te veo poco ahí. Sí se, se ve muy pequeño. ¿No lo puse en la computadora. Sí, estoy en la computadora. Lo que pasa es que esta computadora tiene micrófono, la, la computadora grande no, a menos que conecte la... Oh, ya. Ok, el inciso 5A. Okay, entonces al continuamos. 6, a. Al 6A. Ah, no, al 5D. Es, eh, perdón. ¿Eso queda vacío? Sí. Ve acá, Pero yo no entiendo. Mira, se me borró todo lo que yo tenía escrito. A ver. Oh, no, no, no, no. Es que esto es mal. Aquí yo lo pongo en pantalla. Okay. lo que escribí De las 5 A a las 6 B queda vacío. A las 6 B. Sí, queda todo vacío. Sí. Ok. Ok. Ok, entonces dice aquí, completa esta sesión, si filling for H2A o H2B. Dice: Do you or do you plan to use staffing, recruiting, a similar placement service, o agente localizar to locate? Eso es si tú deseas contratar un agente para que te haga la certificación, para que te haga la petición. En okay. este caso, no el preparador. No tiene que ser necesariamente el preparador. En este caso viene siendo, eh, me parece que usted viene siendo esa persona en este caso. Así es. El agente. En este caso es, es usted. Si es que sí, pues ahí usted pone la información suya. Recuerde algo, que si usted es agente, la empresa debe de a usted darle lo que es un agreement. Y debe estar firmado por un, la empresa. Un agreement, agreement es un, un acuerdo. Un agreement es como, como un contrato, un acuerdo. De representación. Ok, okay. sí, sí, sí. Porque eh, eso usted debe de ponerlo, eh, Ese es el apéndice B que se usa en, en la certificación laboral, que debe ser firmado okay. por la empresa y firmado por usted. Ok. Porque si no lo tiene firmado, no entonces lo van a aprobar. Ok, perfecto. O sea, esto forzosamente se tiene que llenar, la sección 2. Sí. No, no. En okay. este caso, si te que no, simplemente no tiene que poner los soportes. Ah, ok. Pero si pone que sí, tiene que ponerlo. Eh, okay. Si pone que sí, tiene que hacer todo y cada uno de lo que dice el departamento de labor. Okay. En este caso, si te lo pone, pone los datos suyos ahí. Ok. Dice aquí, oiga, escuche bien: una la parte 8A dice aquí, Did any of h uh, to be working that pay you? or a gente, si alguno de la persona que usted está contratando le ha pagado a usted. No. Si usted dice que sí, posiblemente se carga todo. Claro. Porque no está supuesto que el empleado le pague dinero al preparador. En este el caso, a la gente, sí. en este caso, tiene que ser la compañía que le, eh, le prepare el no. cheque para usted. Sí. Sí, sí, eso sí la me empresa. queda clarísimo. Sí, sí, Porque si el, si el departamento de labor le va a hacer una auditoría, tiene que presentar esos cheques que a usted le pagaron. Ok. A ver. Entonces, aquí pusimos que no y aquí que no. Si es que okay. sí, que hay que poner la cantidad de dinero que le pagaron. Si, Dese de cuenta que está desactivado eso ahí, pero si te pone que sí, entonces aquí te tienen que poner cuándo le pagaron. Ok. Dice aquí eh, si el empleado pagó algún fee o compensación, ¿what are they reembolses? si si pagó algo la compañía se lo va a devolver. En el caso, ejemplo, de que ejemplo, si la persona la no vino, el transporte este hemos tenido es, bueno, es mi primera vez con H2B, pero con H la Agrícola nos ha pasado que se le pagaba el autobús a la gente o la camioneta, y cuando los bajaban a comer, se iban. Entonces, oh. este, ahí sí se les dice que paguen su transporte y el empleador se los paga ya. Ok. No, pero eso tiene que ver es con el proceso, ¿no? Ya después que están empleados. Ah, ok. Ok. Tiene que ver no, con okay. el proceso antes de no después de, ah no antes de no nada ninguno, Ok. entonces no eh, si, si el empleado está, eh, está supuesto para pagarle está, que en ese caso si te puso que sí aquí también es que no Ajá. dice "Have you made personal that you best work recruiter que okay, que no dice aquí si you determina that you knew You have known that the workers require in la with pay any fee or other compensation a time. Your petición va a ser. Mira lo que dice ahí claramente. Su petición va a ser denegada o revocada. O revocada. Ok. Que si ellos lo dicen clarito. Ajá. Entonces, la, en la próxima parte, en la 10a, dice: Have you ever had ¿Alguna vez a usted se le ha negado una visa H2A o H2B? No. Se le ha negado, de... oiga bien, no negada. Una cosa es negada y otra es denegada okay. o revocada. Denied o revocada. En este caso, si se le fue denegada, usted tiene que poder explicar qué, cuándo. Y si es que no, okay. simplemente no. Okay. Y si fue que sí... Sí, entonces aquí está el número de recibo que usted debe de poner. Ok. Entonces, IOE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 13 dígitos, ahí está. Pero ese es el caso de que se le haya denegado uno. En el caso que no, se pone que no. Y esto queda blanco. Ok. Y en la, Roberto, en la partecita ahí arriba de donde tú pusiste el número, eh, dice, sí, sí, cuándo. Sí, cuando, sí, cuando se le fue denegada o revocada. Revocada es que ya se la, han, se la han dado y se la quitaron. Sí. sí. Entonces ajá. ahí tendría que poner, en caso de que haya pasado, tendría que poner en texto cuando, además del sí, número de. Cuando fue denegada, ponerlo y el número de la. De, la de, imagino de, que, de, que del evento, ¿no? Ajá. Okay. Sí. Ok, estamos en el 10-H. Sí, en el 10-H. Entonces, vamos ahora. Eh, dice aquí, eh, fue el del trabajador reembolsado por cada fin Han comenzado, sumí en vedencia, es decir, eh, si sí, incurrió en gastos, verificar eh, con recibo de que se les reembolsó ese dinero. Ah, okay. Se incurrió el gasto en gasto este adicional extra. Sería no, ok. Sí. Ani, ah, chequea tu ¿Pero? teléfono, please. Quiero pensar que este, el pasaporte, el gasto del pasaporte no va incluido en los gastos que se piden aquí. Eh, no, pero hay en compañías que como... Como incentivo, le dicen que le van a pagar el pasaporte. Ah, bueno, en este caso O que caso le van no. a pagar el ticket de vuelo. Y okay. que le van a pagar el ticket de vuelo, entonces le tienen que reembolsar ese dinero que gastó. Ok. Entonces, en el caso que sí, se pone que sí. Si dice que sí, tiene que mostrar la prueba de que lo hizo. Tengo que anexar las pruebas ¿no? del reembolso. Exacto. Roberto, ella decía que ese es el 10H, es porque uno ve la letrita chiquita, realmente es el 10B, no H. Ah, 10B. 10B. 10B. Así mismo. Señores, recuerden que este material es un material de consumo interno que tiene que ver con Roberto Cruz e Isauro Sánchez. Entonces, aquí en la sección 2 dice, Have any of the work that you are Tiene experience and truth. Okay, okay. Dice aquí, alguno de los empleados que tú, are, eh, que tú le estás requiriendo experiencia, eh, dice ahí, mirar la inclusión. Eso es en caso de que usted le esté pidiendo cierta experiencia para el empleo. Ah, Recuerde no. que el... Eh, la experiencia del empleo va determinado con el SBA que se busca cuando se está terminando eh, la clasificación del trabajo. En la parte de abajo dice para ese puesto, para ese código, la experiencia tiene que ser de 0 a tres meses, de tres a seis meses, de seis a ocho meses. Sí, no, no aplica ninguna. Ok, no aplica. Entonces, en la segunda dice que si tú eres un funcionario de H2A, eh, está, está participando de E-Verify Program. El E-Verify Program es el software que usa el departamento de aquí de trabajo, que es E-Verify, donde entra la información tuya para ver si tú estás trabajando de manera legal. Okay. En este caso, es la empresa que tiene ese sistema de verificación. No. Entonces, aquí, si es que sí, provee el iCloud de la compañía para ello verificar que tú en realidad estás participando. Casi que no pone que no. Ok. Entonces, aquí aquí va la firma del peticionario y el nombre del peticionario. El nombre del peticionario es. Kristen... Marie Morin. Marie. Y la fecha. De hoy. Ok. 12, 25, 20, 22. Dice parte B. Dice employer who is not the petitioner. Sí. Eh, eh, dice hay emple, empleador que no es el peticionario. En este caso eh, no aplica porque es la persona. Ok. Y names your employer. El yo Employer, en este caso, es, imagínense que la compañía de construcción tiene otra compañía adicional, que son dos compañías diferentes. Ajá. Entonces, trabajan en conjunto, y se pueden intercambiar los empleados. Ok. Es un caso que no es típico, pero puede darse. Ok, no, no, no, no, es una sola compañía. Quiero pensar que hablando de una sola compañía, por ejemplo, en este caso hay sucursales de la misma, pero es el mismo nombre y razón social. Entonces, no aplicaría nada Exacto de eso. Exacto, la misma persona. Ok. Sí. Dice aquí, complete esta, en la sesión 3, página 18, dice, complete esta sesión si feeling for H3 classification. En el caso de nosotros, eso queda limpio, no tiene que poner nada ahí. Okay. Página la 18, página? no hay que poner nada. Página 18. página 18. Ok. Sí. La página 19 eh, tiene que ver con la visa H1B y H1B1. Eh, que tampoco... tampoco hay que poner nada en esa página. Es la página 19. Página 19 okay. queda vacía. Eh, 19 queda vacía. 19, 20, 20, 21 queda vacía, 20, 20, 21, 22 queda vacía, 22, la 23, 24, la 25, observa la 26 que es, dice para visa O y visa P, también esa, quedan vacías, la 25, la 26, 27, 28. la 28. La, la dice aquí en la, la página 29, dice Q1, existe Q para la visa Q1, que también queda vacía. La ¿Eh? 29. La página 30 tiene que ver con la visa R1, que también, también queda vacía. Que vacía. La 30 también. La okay. 31 también queda vacía, no hay que poner nada. 31 también. Ok. La 32 32 dice, también queda vacía, dice la 33, complete esta sesión si tú eres filipo por una visa religiosa. También queda vacía. Dice ahí, attachment one. Dice, esa es la página 35. Attache por la visa 129. Con when more than one person is included in this petition. Este es el attachment que usted va a usar cuando usted va a incluir más de una persona. Ok, ¿Qué es que es la página, página? O sea, de la 19 la a la 34 la que Página la 35. Página sí. 35. Entonces, la 35... Sí. esa es la sí. página que usted le va a llenar a uno, a cada persona uno por persona o sea, imprimo las sí. todas las que necesite y las lleno o las copio, o, o copio. las copio y las voy ingresando no, una no, por no, usted tiene que llenar no, no, usted va a llenar vamos a poner aquí, mire eh, vamos a suponer que usted va a contratar a Roberto Cruz ¿verdad? Que a mí entonces yo no estoy en el listado de arriba que pusimos, Ajá. que era Isauro y Annie. Entonces usted me va a agregar aquí, entonces usted va a poner Cruz, Reynoso, Roberto, Antonio, ¿verdad? Okay. Y fecha de nacimiento, como yo nací en el 90, <risa> pero 9. 17, 19, 20. El Cimer, que es un varón, Social Security Number se supone que una persona que usted le está requiriendo una visa H2B no va a tener un social, ¿verdad que no? Entonces eso queda limpio y cero. Exacto. Y el ley number es prácticamente el número de inmigración, la Green Card, o esto queda vacío también. Ok. Dice aquí otro nombre usado, incluyendo alias, BNN, eso es muy, no muy común que eso se utilice, esa parte, porque las persona no utilizan eso. ¿En la dirección donde se sí. va a quedar en los Estados Unidos? Exactamente, la dirección, eh, dirección eh, dijimos que se iba a quedar en el 601, pues... Okay. 138 Street, apartamento 2H, en el Bronx, New York. 129. Okay. Dice foreign address. El foreign address es la dirección de la persona donde la persona vive actualmente. Okay, en este caso fiscal. sería, vamos, de okay. una dirección ahí. No, la dirección donde la persona vive actual. En este caso sería cuál. Deme una eh, de México. No sé, paso de los Fresnos. Paso de los Fresnos. Número 24. Número. Número 24. En este caso, se pondría aquí 24. La ciudad, okay. Mazatlán. Ajá. Vamos a ponerle Acapulco. Acapulco. Se llama, eh, Acapulco, Acapulco Guerrero. Acapulco Guerrero. <ríe> Ajá. Ok. Perfecto. Provincia Acapulco. El estado es Guerrero, provincia sí, Acapulco, Código Postal, el país sí, México. Ok. Country México. Okay. país donde nació. Imagínense que la persona haya nacido en Chile, pero tenga nacionalidad mexicana. Que pues, usted puede... En Honduras, por ejemplo. Pero no es nacionalidad mexicana, mexicana. Ok. Esta parte de aquí abajo es... Si la persona ya tiene visa, y usted quiere hacerle una visa H2B... Entonces se llena esa parte aquí abajo, porque aquí la persona entró tal fecha y el número del INO 24 y el número de pasaporte. Ok. Que eso prácticamente va a quedar vacío. Exactamente. Eh, sí, sí, porque ¿no? usted esta parte está no está de Unidos? Fuera de los Estados Unidos, no que okay. han entrado, sino que entrarían. No han entrado. Ok, perfecto. Recordando, Roberto, que este contenido, este material. Es meramente para contenir, este contenido es interno de Isauro Sánchez y de Roberto Cruz. Una preguntota, ¿me podrían compartir o regalar este el video? Sí, yo se lo voy a hacer llegar el video. Sí. Ah, muchas gracias. Ok, entonces, lleno todos esos datos de, de, del, del empleo.